Si no me conoces, este es mi canal Ellie Beauty. El día de hoy les traigo un nuevo video desde hace mucho tiempo lo grabé porque pues ustedes ya saben, uno tiene que tener la energía para esto y así. Entonces hoy les voy a hablar sobre gorditas con estilo. Sí señores, sí señoras, como escucharon muy bien, entonces yo les voy a dar unos consejos para que las mujeres gorditas sean así como hermosas sin importar lo que lleven puestas. Bueno, importante a lo que llevo puesto es porque esto trata más de ropa. Así que, bueno, vamos, vamos a ver. El primer consejo que yo les voy a dar el día de hoy es que utilicen sostenes adecuados y con las tirantas anchas, gruesas, para que todo les quepa ahí porque ma la mayoría de mujeres gorditas tienen los pechos grandes, ¿verdad? Entonces esto les va a ayudar a que todo se les meta donde tienen que estar y sus senos no estén ni muy arriba que las ahogue ni muy abajo que parezcan chanclas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, utilizar el sostén adecuado. El segundo tip que les voy a dar el día de hoy es utilizar fajas que les queden. No les tenga miedo a las fajas, si las quieren utilizar, las pueden utilizar, pero recuerden que tienen que ser fajas que a ustedes les queden bien, o sea, ni muy apretadas ni muy holgadas, sino que hormen toda su figura, ¿ok? Importante. Si tú eres de esas gorditas que tienen muy buena cintura Que son así como la cintura bien definida y el resto <ríe> del cuerpo Pues tienes que sacarle provecho a esa cintura Y lo vas a hacer con estos consejos Tu estilo ideal, pues si a ti te gusta utilizar vestidos O camisas así normales, que sean en corte de B Así, así en corte B para que esto estilice más tu cuello y te haga más finitas, ¿me entiendes? Porque si utilizas uno que te llegue hasta acá, pues entonces te vas a ver como más chiquitica, más así. Y no queremos eso, queremos que se te vea más cuello y así, más estilizada, mi querida. Ah, también puedes utilizar faldas en tipo corte A o rectas. Por aquí te voy a dejar imágenes Muy para bien. que lo veas. Cuarto, si por el contrario no es tu cintura la que resalta en tu cuerpo, sino tu abdomen, tu barriga, tienes mucha barriga así, muy pronunciada, lo que debes hacer es utilizar vestidos corte imperio. Ajá, esos vestidos se le ven muy, muy, muy bonitos a las mujeres con tu tipo de cuerpo. ¿Por qué? Porque estos, porque estos te la atención aquí en la parte del busto y dejan así shh, cayendo el resto de tela y esconden la barriga perfectamente, así en cuello en B. Es de regla que las mujeres gorditas utilicemos así, cortes de cuello en B, para que se nos vea mucho más estilizada toda la figura. Si eres gordita y bajita, como muchas lo somos, entonces este consejo va especialmente para ti. Ajá, ajá Tienes que unificar el color de tu vestuario ¿Al qué me refiero con esto? No utilizar, digamos, aquí amarillo Y en la parte de abajo verde Y en los zapatos café Y un saco lila, no Tienes que tener colores Colores que no dividan tu cuerpo Para que no sea como secciones pequeñas y anchas No, no, no Tienen que ser colores unificados Para que solo se vea una sola figura Y tu cuerpo luzca mucho, mucho más bonito Sexto consejo, sexto tip, tienes que evitar los cuellos altos y demasiado abultados, digamos como los cuellos de tortuga o las bufandas así que son muy... que a usted les queda así como una papada, así, ¿sí me entienden? Así, eso lo tienen que evitar a toda costa. Bueno, si ustedes se preguntan qué es esto, es color que enciendo la cámara para empezar a grabar, por si les da curiosidad. Volvamos, volvamos. Entonces no pueden utilizar cuellos que les queden muy aquí arribita en la garganta, ni cuellos en tortuga, ni nada así que se le parezca, porque esto les va a hacer ver más así. Entonces lo que tienen que hacer es utilizar cuellos en B, reitero. Este es el séptimo tip que les tengo el día de hoy. Y para el día a día lo que ustedes tienen que usar, es muy muy importante que lo usen, es bueno, que no lo usen, que lo eviten a toda costa, son los tops o las blusas demasiado pegadas al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto es hacer ver todas, todas tus curvas y no queremos parecer Michelle. No, no, no. Lo que queremos es vernos más estilizadas, más elegantes, más sensuales y todo esto lo vamos a conseguir utilizando camisas más holgaditas. Y si es preferible de manga tipo murciélago que lleguen hasta aquí, hasta el antebrazo, ajá esto las va a hacer lucir, vean excelentes, brutales, o sea increíbles, esto será mucho mejor para ti porque digamos, al tener ropa tan pegada no te vas a sentir tan fresca y libre andar así toda apachurradita y no queremos eso con este tipo de camisas así un poquito holgadas tampoco hayas a exagerar talla x si usas bermudas o ese tipo de pantaloncitos cortos o así es mejor que los evites o que los uses que sean así como holgaditos en la parte de, de los muslos y lleguen hasta las rodillas hasta las rodillas ¿por qué? porque esto va a evitar que se vea un espectáculo así de maluco, como lo vemos en muchas mujeres que son como... No, no, eso se ve desagradable, créanme. Es mejor que si utilizas short o pantaloncitos o como a ustedes les guste, sean hasta la rodilla para que tu cuerpo se acentúe y se vea mucho, mucho más bonito. Ahora el siguiente punto. Las cosas que debemos evitar para vestirnos nosotras siendo gorditas y hermosas. Lo primero es, si a ustedes les gusta verse súper caderonas, eviten este tip. Pero si a ustedes no les gusta que tener así mucha, mucha, mucha cadera, eviten los pantalones de corte tubo. Porque estos las hacen ver más... Si me tienes más... Y pues si tú no quieres que te veas muy, muy caderona, evítalos, evítalos pantalones de corte tubo, lo mejor para ti, en vez de pantalones de corte tubo, es utilizar pantalones de talle medio, ajá, pantalones de talle medio y corte bo bota recta, ajá, por aquí aparecerán imágenes para que se vayan guiando, y la mejor opción, es que utilices tacones, tacones es lo mejor que puedes hacer, porque además de que te verás un poquito más alta si eres chaparrita, te vas a ver más estilizado, ustedes saben que los tacones hacen maravillas, pero si ustedes se casan mucho con tacones, pueden llevar unos, unos tacones pequeñitos, pequeñitos pero gruesos, para que, ¿sí me entienden?, para que no se les vaya a cansar mucho el pie, porque pues... Utiliza a blusas de esas de tirantas, si sí, sí, te gustan las blusas así de esta manera, utilízalas con los tirantes gruesos. ¿Por qué? Porque los tirantes delgaditos van a hacer tus brazos más grandes, más anchos. Y no queremos eso, queremos que te vea 100% estilizada. Así que utiliza los gruesos para que estos desvíen la atención y tus brazos se vean más estilizados. Otro tip, el otro tip que les voy a dar el día de hoy si lo tengo anotado, entonces... Hay un, un término muy importante que son los estampados Si ustedes, mis señoras, mis muchachas, mis queridas jovencillas jovenzueras Os gustan los estampados Pues lo que deben hacer es no optar por estampados grandes así, súper, súper Extravagantes No, eso está erróneo lo que ustedes deben hacer es utilizar estampados pequeños. Pueden utilizar el estampado que quieran, que sea unicolor y que les dé un estampado pequeño para que su cuerpo se vea, vea. Súper, súper, súper bonito. Evita las rayas horizontales. Las rayas horizontales... Es que esto no es horizontal, es el vertical, esto es horizontal. Entonces, no. Las rayas horizontales son también tu peor enemigo. Evítalas a toda, a toda costa, ¿ok? Esto te va a hacer más rellenita y pues si tú, quieres, si tú no quieres verte así, pues es mejor que las evites. Evita las chaquetas que te den demasiado volumen en la parte del abdomen. muy ancha la espalda y la barriga. La mejor opción de todas para ti son las chaquetas y los buzos que tienen los botones debajo del pecho y mejor si son solo dos botones. Me quiere, verdad, esto se ve mucho más bonito porque acentúan tu uso. Ajá, acentúan tu gusto y esconden así pues tu barriga y eso es lo que queremos, disimulando todo. ¡Ah, bueno! Y, ¡Y ya! Esto es todo por el video espero que estos tips te sirvan, estos consejos sean la mejor herramienta que tú puedas usar al momento de vestirte. De verdad, se los aconsejo 100%. Así que bueno, a ver bueno. si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse en este botoncito que aparecerá por aquí Dele, pinchenle ahí y ahí se pueden suscribir y Activen las notificaciones para que reciban los videos cuando los suba Y ya déjenme en algún comentario, lo que sea su opinión Lo que tengan para mí Y nos vemos en el próximo video Recuerda, mi nombre es Elizabeth y te veo en una cita Para la próxima ocasión Así que, bueno, chao, chao por cierto, en la cajita de descripción les dejaré todas mis redes sociales, mi página de Facebook y mi Instagram, mi Twitter también, para que vayan y me sigan. Y ahí se puedan enterar así de cositas y todo el cuento.